Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Estoy aquí para contarles que voy a iniciar una serie de vídeos porque quiero contarles, valga la redundancia, qué es lo que estoy haciendo y a dónde queremos llegar con la escuela Beach Tennis Online. Es una escuela que se ha creado hace dos años, en plena pandemia, y hoy nos está mostrando que los resultados están siendo excelentes, que la gente aprende que se comparte mucho, que estamos en contacto directo personas de distintas partes del mundo desarrollando lo mejor para este deporte. Nosotros tenemos una tecnología, tenemos una metodología, tenemos una forma de estudiar con una plataforma online y yo les voy a ir contando poco a poco durante estos vídeos además de dar algún contenido sobre el deporte les voy a ir contando para que sepan si esta escuela Beach tenis de modalidad online puede ser para ti o no. Nosotros trabajamos en la enseñanza, en la enseñanza del deporte. Partimos de la técnica de los golpes, pasamos por la táctica, ejercicios, consideraciones de los profesores, desplazamientos, todo lo que tiene que ver con este deporte maravilloso y cómo enseñarlo para que nuestros alumnos tengan un futuro siempre mejorable como jugadores de beach tenis. Si te sirve, ya lo verás tú mismo porque te voy a ir contando todo lo que estamos haciendo. Hasta la próxima, nos vemos. ¡Chao!